Buenos días a todos y bienvenidos al ciclo de seminarios formativos online investigando nos transformamos a esta tercera sesión que lleva por título apoyos transversales a lo largo de la vida organizado como todos sabéis por plena inclusión españa y la universidad autónoma de madrid estamos muy contentos de daros la bienvenida a esta sesión en la que contamos con grandes ponentes que compartirán sus líneas de investigación con todos nosotros y ahora, sin demorarme mucho más, voy a pasar con Mercedes Berinchón, que va a presentar esta sesión. Adelante, Mercedes. Eh, buenas, muchas gracias, buenos días. Eh, creo que el título de la sesión es eh, bastante informativa del objetivo de la misma. Eh, fundamentalmente lo que vamos a hacer es abordar eh, cuestiones que son necesidades y vamos a decir problemas, retos que tienen que, eh, que, tienen que resolver las, los profesionales y las organizaciones que dan apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. Y lo que queremos visibilizar aquí eh, son básicamente tres cosas en esta sesión. ¿no? La primera es que lo que son problemas que hay que afrontar en la realidad cotidiana del trabajo profesional, eh, se pueden reconvertir, y es lo que estamos intentando, reconvertirlos en que sean también problemas de investigación. Problemas de investigación que deben ser eh, abordados como tales y, por tanto, que obligan no solamente a recoger datos nuevos, sino, antes de eso y fundamentalmente, a cuestionarnos los puntos de partida, es decir, las preguntas, los métodos, a partir de los cuales vamos a intentar eh, encontrar respuestas que además sean respuestas que faciliten la transferencia de resultados y la derivación de implicaciones útiles para un, un cambio, una transformación en el diseño y en la provisión de los apoyos. Esa transformación de problemas que hay que resolver prácticos a problemas de investigación necesita espacios de colaboración, necesita... Diálogo. Y lo que vamos a presentar aquí son precisamente eh, cuatro líneas de trabajo que eh, se han beneficiado de los espacios de colaboración eh, generados por Plena Inclusión y la UAM desde hace años eh, y particularmente de un espacio muy concreto como fue el Máster de Apoyos a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo que coorganizamos eh, plena inclusión y la y la UAM. Eh, todas las personas que van a presentar hoy sus trabajos eh, han compartido, hemos compartido ese espacio del máster eh, que nos ha permitido mm, iniciar en algunos casos, continuar y redefinir en otros mm, preguntas, líneas de trabajo que ya estaban iniciada, iniciadas y que ahora mismo, eh, como tendréis oportunidad de comprobar, eh, ofrecen un conjunto ya de preguntas y propuestas que esperamos que sean de vuestro interés. Gracias por estar conectados también hoy y sin más preámbulos, Voy a dar la palabra al primero de los ponentes de hoy, que es Javier Muñoz Bravo. Él es eh, psicólogo, ha sido profesor eh, en ese máster. Y bueno, Javier, cuando quieras, con eh, tu presentación. Muy bien, voy a compartir la presentación para que podáis verlas, verla todos. A ver si puedo, y acierto. Eh, espero que se esté viendo. ¿La veis ahora? Sí, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, eh, habitualmente cuando te invitan a un seminario de este tipo, eh, pues lo primero que se hace es agradecer a las eh, personas que han organizado que te hayan invitado. Y yo, pues en este caso, no lo voy a hacer. Eh, sinceramente, porque... Eh, la verdad es que preparar la presentación me ha hecho sufrir mucho, me ha hecho sufrir mucho porque es un tema eh, muy vasto en el que yo tengo un especial interés por mi parte digamos, eh, científica o por mi parte académica y tengo un interés también personal porque soy hermano de una persona con discapacidad intelectual, ¿no? entonces esto me ha llevado a tener un interés digamos desde siempre en este, en este tema y tratar de condensar en unos pocos minutos el trabajo que se está haciendo en este campo, pues para mí ha resultado un sufrimiento importante. Eh, de tal manera que preparé una presentación bastante larga y he tardado más en recortarla que en hacer la, la presentación original. Así que por eso, como os decía, pues no estoy muy agradecido a los que me han invitado porque me han hecho sufrir. En cualquier caso, estoy encantado de estar aquí, fuera de bromas, y especialmente con el panel de, de, de personas que van a intervenir hoy, que me parece que son todas de, de primera línea. Y en eso, por lo menos... Eh, Sí que estoy contento y me hace sentirme muy orgulloso. ¿no? Voy a hablar de un tema que es, eh, bueno, los hermanos de personas con discapacidad intelectual de desarrollo. De dónde viene la investigación y hacia dónde debería ir. Que es un tema, como os decía, muy amplio. No es raro encontrarse a veces en presentaciones sobre en este campo en el que se habla de los hermanos de las personas con discapacidad intelectual, como los grandes olvidados de las familias, etcétera, etcétera. Y yo lo primero que tengo que decir es que esto no es no es verdad como tal. Que hay muchísimas investigaciones. Sobre el tema, desde muchos puntos de vista, y eh, es un colectivo sobre el que se, está, se ha trabajado y se está trabajando mucho. Otra cosa es si se ha trabajado bien, o si no se ha trabajado bien, o si tiene sentido lo que se está haciendo, o algunas de las conclusiones, o de ideas preconcebidas que se tienen sobre el colectivo, pero, pero sí que es un colectivo sobre el que se ha trabajado y seguimos trabajando mucho. ¿no? En el claim este que, que había en la presentación de, de, del seminario, yo puse como tres preguntas, ¿no? Las tres preguntas serán: ¿Cuáles son las principales conclusiones que pueden extraerse de las investigaciones realizadas hasta ahora en este campo? ¿Son adecuados los enfoques? Eh, perdón, voy a volver hacia atrás. Eh, ¿Son adecuados los enfoques desde el que nos aproximamos a esta realidad? Y hacia dónde deberíamos mirar y cómo conseguir resultados relevantes. Estas son un poco las los tres preguntas que me, que me he planteado contestar, aunque creo que no voy a ser capaz. Eh, pero por lo menos trataré de dar algunas pinceladas, ¿no? de, sobre todo de los temas eh, principales. ¿no? Muy bien. Eh, es un tema obviamente muy relevante, aunque solo sea porque la relación entre hermanos es habitualmente la más duradera que, que una persona tiene a lo largo de su vida. ¿no? Y es obvio que la relación con tus hermanos va a tener una repercusión clara sobre tu propio desarrollo emocional y de otro tipo. ¿no? Entonces Todos tenemos los que tenemos hermanos, tengan discapacidad o no tengan discapacidad, pues estamos influidos por ellos de una forma o de otra. Por lo tanto, estudiar la, la relación entre hermanos es siempre interesante. El punto de partida de la mayoría de las investigaciones en este ámbito es que la presencia de una persona con discapacidad intelectual o de desarrollo en una familia va a, va a ejercer alguna influencia sobre sus hermanos si es que es una persona con discapacidad intelectual lo tuviera. ¿no? Esta es la idea. ¿Cuál es la influencia que tiene una persona con discapacidad intelectual sobre sus hermanos? Las preguntas fundamentales que desde hace mucho tiempo se hacen los investigadores es ¿Esta, esta repercusión que tiene un hermano con discapacidad intelectual es una repercusión positiva o es negativa? ¿Es diferente a la influencia que tienen eh, los otros hermanos sin discapacidad unos sobre otros? Eh, ¿Es parecida a la influencia que puede tener una persona con otro tipo de discapacidad que no sea discapacidad intelectual, una discapacidad física eh, o de otro tipo? ¿O un, la, la, el impacto que va a tener sobre sus hermanos una persona con una enfermedad eh, eh, grave, o un cáncer o, o este tipo de, de cuestiones? Bueno, pues este son el tipo de preguntas que habituales que se han ido haciendo eh, los, los investigadores a lo largo de los años sobre, sobre este tema. ¿no? Y entonces es, es evidente que ha habido durante los años un enorme interés por identificar las variables que influyen en las relaciones entre los hermanos así como aquellas variables que afectan positiva o negativamente eh, a los hermanos con y sin discapacidad entonces el, el punto de partida fundamental ha sido eso, tenemos un hermano con discapacidad, ¿cómo influye sobre los demás? ¿Esta influencia es positiva o esta influencia es negativa? ¿no? A la hora de recoger investigaciones y datos sobre este tema pues nos encontramos con dos fuentes fundamentales de información eh, sobre las, la situación de los hermanos sin discapacidad y sus necesidades. Por una parte, tenemos las investigaciones científicas clásicas, investigaciones normativas, en las que se estudian un conjunto de variables, eh, que se publican en revistas científicas y en eh, libros académicos, y luego tenemos un conjunto enorme de investigaciones o de publicaciones de literatura gris o de um, vídeos en YouTube en los que se recogen testimonios directos de hermanos y hermanas particulares o grupos de hermanos y hermanas, ¿no? Entonces estas son las dos grandes fuentes de información, por una parte los artículos y por otra parte los testimonios directos de los colect del colectivo de hermanos y hermanas de personas con discapacidad. Como os decía he tenido que recortar mucho mi presentación así que me voy a centrar únicamente en investigaciones formales publicadas en revistas científicas y solo en una línea de esas investigaciones porque como os decía el conjunto de investigaciones es muy muy amplio. ¿Cómo se ha abordado este tema? Eh, en, la, en la literatura eh, científica bueno pues dos corrientes fundamentales una desde un marco mmm, que podemos llamar patogénico o sea centrarnos en identificar cuáles son las consecuencias negativas de tener un hermano con discapacidad es decir, cómo influye sobre el desarrollo intelectual o sobre el desarrollo emocional o sobre el comportamiento de los hermanos eh, sin discapacidad el tener un hermano con discapacidad intelectual este ha sido sobre todo al inicio del arranque de este tipo de investigaciones eh, eh, el, un poco el enfoque fundamental, ¿no? cómo influía, eh, cuál era la repercusión eh, que la, la discapacidad intelectual tenía sobre el resto de hermanos. Y luego otra posición que ha ido apareciendo en eh, otro punto de partida, que ha ido apareciendo en estos últimos años, más cercano a lo que se llamaría la psicología positiva, aunque ya eso también ese, ese marco está un poco superado, es que, es que se centraba en valorar justamente lo contrario, es decir, en qué medida un hermano con discapacidad fortalece al resto de la familia y concretamente a los hermanos sin discapacidad. Eh, esto es un tema muy curioso porque desde mi punto de vista ambos planteamientos tienen un punto de vista en común que es que tiene una visión negativa de la discapacidad. Si la, la, la discapacidad intelectual va a tener una reproducción negativa en el desarrollo de los humanos es porque la discapacidad en sí misma es algo malo. Y si resulta que tener un hermano con discapacidad me hace más fuerte, por ejemplo, me hace más resiliente, me hace más, me hace más tolerante, pues en el fondo lo que estoy diciendo es que pese a tener un hermano con discapacidad, pues resulta que hemos salido bien, hemos salido incluso más fuertes, porque hemos sido capaces de superar una, una situación adversa. ¿no? O sea que en ese sentido, los dos puntos de vista, aunque se centren en investigar cosas distintas, parten de una idea negativa de la discapacidad. Yo creo que Tatiana posteriormente probablemente hable más de este, de este tipo de cosas y no, no quiero... No quiero entrar en ello, ¿no? pero decir, que curiosamente, la, la, desde mi punto de vista, los dos puntos de partida parten de esa visión un poco negativa de la, de la discapacidad. No de las personas, pero sí de la, de la discapacidad. ¿no? Bueno, eh, centrándome en las múltiples investigaciones sobre el posible impacto negativo de la discapacidad intelectual en de el desarrollo psicológico de los hermanos sin discapacidad, eh, lo que podemos decir es que en general los resultados que se han encontrado son en su mayoría, inconsistentes y contradictorios. Eh, en uno de los primeros meta-análisis, que como sabéis, un metaanálisis es un estudio sobre los resultados de otros estudios, que o sea, se meta los resultados que otros eh, investigadores han tenido, eh, lo que se, se concluyó es que los, se, las, los hermanos de personas con discapacidad intelectual presentaban más problemas psicológicos y sociales que los grupos de comparación, aunque estas diferencias eran diferencias pequeñas. ¿no? He marcado en rojo las, las referencias y si alguien tiene interés no tengo ningún problema en hacerse llegar, por si quieren ir revisando esta documentación. ¿no? Está un segundo metanálisis posterior, ya de 2008, eh, analiza los estudios publicados sobre este tema entre el año 72 y el 2005 sobre el impacto, el impacto psicosocial y el ajuste emocional de los niños con un rango variado de discapacidades y describe de nuevo resultados contradictorios. No queda muy claro si el efecto de la discapacidad sobre los hermanos eh, es positivo o es negativo o si sí, no, no hay ningún eh, efecto. Es decir, que hay una, una, variab una, una variabilidad de resultados muy amplia. ¿no? Estudios más recientes, en, en, en, los investigadores han reportado resultados similares, pero eh, también con una considerable variabilidad de resultados. Algunos eh, eh, investigadores han en, en, señalado problemas conductuales, y emocionales en los hermanos de personas con discapacidad intelectual comparados con, otros, con otras poblaciones. Eh, como el estudio de Einstein en el 2003 o, o algunos más recientes en 2013, mientras que otros investigadores no encuentran diferencias grupales o las que se encuentran no son significativas. Entonces, como veis, en lo que es referente al impacto. Eh, que tiene la discapacidad sobre el, un hermano con discapacidad intelectual sobre el resto de sus hermanos, lo que, es, lo que podemos decir es que en general los resultados han sido inconsistentes y contradictorios. Esto es una de las primeras ideas que quiero que quede que claro. No hay ninguna evidencia de que tener un hermano con discapacidad va a tener un, un efecto negativo, ninguna evidencia consistente va a tener un efecto negativo sobre el resto de hermanos sin discapacidad. Una de las principales eh, debilidades de la mayoría de investigaciones que se han hecho en este ámbito, en general, es que se han utilizado muestras de hermanos muy pequeñas. Por lo tanto, ¿qué es, ¿cuál es la consecuencia de esto? Es que los resultados eran poco fiables, porque los análisis estadísticos que se podía hacer sobre los datos eh, no eran muy buenos, y además eran poco extrapolables a la población general. Ya en esta, la segunda década de este siglo, que será a partir de, de, de 2010, han comenzado a aparecer grandes estudios poblacionales en los que se analizan y comparan grandes grupos de población. Eh, el, uno de los primeros es el de Gaudi et al de, de 2013, que analiza los datos de eh, los, los gastos médicos en Estados Unidos y identifican 245 hermanos de niños con discapacidad y 6.500 hermanos de niños con, sin discapacidad. Entendiendo en este estudio la discapacidad eh, no solo como discapacidad intelectual, sino eh, personas con eh, problemas cognitivos, enfermedades, o discapacidad física o enfermedades crónicas. ¿no? Este estudio de 2013 eh, muestra que los hermanos con, sin discapacidad tienen más problemas sociales y conductuales eh, que los hermanos de población general. O sea que en este caso, lo que aparece, por ejemplo, uno de los datos es que eh, los hermanos de personas con discapacidad tienen 2,77 veces más eh, probabilidades de presentar problemas de conducta. Este es un primer estudio del año 2013 con una población ya amplia. Un año después, unos investigadores australianos empiezan a investigar o investigan el bienestar emocional de, niños, de los niños y niñas en ese país, incluyendo a, a los hermanos de, un amplio, de, de niños con un amplio tipo de discapacidades, ¿no? sobre una muestra de, eh, eh, de 7.626 niños que viven con, eh, con hermanos sin discapacidad con 266 niños que conviven con hermanos con, con discapacidad. Y encuentran una cosa muy interesante, inicialmente encuentran que hay indiferencias y de, de manera general vienen a decir que los hermanos de, de los niños con discapacidad tienen un, un menor bienestar eh, que los de la población general, sin embargo, cuando empiezan a analizar otras variables, como por ejemplo los efectos de la situación económica o la deprivación económica y otras dificultades asociadas a, a, a, a, a la situación familiar, encuentran que la variable de discapacidad intelectual deja de ser significativa en lo que se refiere al bienestar de, las personas con, de los hermanos de, de las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir? Inicialmente dicen, vaya, pues sí que parece que los hermanos con, con, de las personas con discapacidad intelectual o con discapacidad en este caso tienen más problemas o tienen un, un menor bienestar, sin embargo, cuando empiezan a analizar todas las variables eh, que pueden sacar del estudio y, y empiezan a analizar, por ejemplo, como os decía, la, la situación económica de la familia, se dan cuenta que la, la variable de discapacidad pierde peso y ya no justifica eh, la, la pérdida de bienestar. No se puede justificar la pérdida de bienestar en la discapacidad del hermano. ¿no? Un estudio similar de, de 2011 eh, en Estados Unidos en el que se comparan 373 niños de hermanos uh, uh, que tienen hermanos con discapacidad y 3.700 de niños uh, que tienen hermanos sin discapacidad, resulta que no encuentran diferencias significativas una vez se empiezan a analizar de nuevo variables o factores adicionales como eh, el riesgo de tener bajos ingresos y de nuevo no pueden atribuir a la discapacidad intelectual el hecho de que esos, de que esos uh, uh, hermanos de personas con discapacidad tengan uh, algún tipo de de eh, problemas de desarrollo emocional ¿no? por lo tanto, y esto también es importante y quiero que, que quede claro hay que valorar otros factores, como por ejemplo los socioeconómicos que están influyendo sobre el ajuste emocional de los hermanos más allá de la presencia de un hermano con discapacidad es decir, cuando analizamos este, este, este campo no podemos quedarnos solo en analizar la variable discapacidad ¿vale? Entonces, en este sentido ha habido múltiples estudios que han investigado muchas variables distintas a, a, o únicamente a la discapacidad desde eh, algunos, eh, os pongo aquí algunos ejemplos de eh, investigaciones que han, han tratado otro, o han, eh, tomado en consideración otras variables, como por ejemplo la edad y el sexo de los hermanos, la estructura de sexo de la edad de hermanos, que es decir, si tu hermano con discapacidad es una hermana o es un hermano y viceversa, eh, la diferencia de edad que hay entre los hermanos, el número de hermanos que hay en la familia y si la familia es monoparental o no es monoparental. ¿no? Entonces, todas estas, estas variables han sido investigadas y han ido dando diferentes resultados. De manera general, y, y esto también quería destacarlo, parece que hay una variable que junto a los factores socioeconómicos eh, influye significativamente en el, en el ajuste de los hermanos de las familias eh, que tienen eh, hermanos con discapacidad. Y es cuál es el bienestar, cuál es la situación de otros miembros de la familia. Por ejemplo, hay varios estudios que demuestran una asociación clara entre salud mental de la madre y el ajuste de los hermanos. Eh, o entre los problemas emocionales y de conducta de los niños con discapacidad intelectual y el ajuste psicológico de sus hermanos con discapacidad. De tal manera que en eh, el desarrollo emocional de los hermanos de personas con discapacidad intelectual es más importante, tiene una, un peso mucho mayor o significativamente eh, más eh, importante el hecho de que tu, el, el, el cuidador primario, o en este caso la madre, tenga algún tipo de problemas de salud mental que el hecho de tener un hermano con discapacidad. Y lo mismo ocurre con, con los problemas de conducta. Si tu hermano con discapacidad tiene problemas emocionales, tiene problemas de conducta, es posible que te, tú tengas las repercusiones sobre el desarrollo de los hermanos sin discapacidad sean negativas, pero no es tanto por la discapacidad como por los problemas de conducta. Lo que quiere decir que un hermano sin discapacidad, pero con problemas de conducta, también tendría una influencia en el desarrollo de sus hermanos. ¿De acuerdo? Centrándonos, porque los, los estudios poblacionales que os he comentado antes hablaban de discapacidad. En un sentido amplio, no solo incluyen discapacidad intelectual, pero ha habido un estudio más reciente, que es el de Haydn, que se centra en un estudio poblacional sobre hermanos con, de personas con discapacidad intelectual, de tal manera que identifica 257 hermanos eh, de personas con, con discapacidad intelectual y un número mucho más alto de, de hermanos de personas con discapacidad intelectual. De tal manera que... Eh, los resultados que se asociaban con las dificultades de los hermanos sin discapacidad intelectual tenían más que ver con variables como la variable socioeconómica, situación socioeconómica de la familia, la, familia, la salud mental del cuidador primario o el hecho de pertenecer una, a una familia monoparental, mientras que la discapacidad intelectual del hermano no se asociaba con el ajuste de los hermanos sin discapacidad. De, acuerdo? de nuevo, este estudio insiste en las mismas ideas que, que os planteaba antes. Parece que la, la eh, discapacidad intelectual de tu hermano o de tu hermana no tiene tanta importancia como el hecho de que tu familia tenga problemas económicos o que tus cuidadores primarios eh, tengan, tengan eh, algún tipo de estrés o eh, otro trastorno de salud mental. Claro, es, ¿es esto independiente? Es decir, ¿Podemos disociar el hecho de que haya un, un hermano con discapacidad en que la salud mental de la madre o el estrés de la madre sea mayor? Pues probablemente no, habrá que, habrá que investigar sobre el tema, o que eh, el hecho de tener hermano con discapacidad dependiendo del país en el que vivas pueda suponer una quiebra económica para la familia, pues probablemente no, pero decir, habrá que investigar más eso. Pero lo que es evidente es que la variable discapacidad en sí misma no explica eh, dificultades de, de desarrollo o de otro tipo en Los hermanos sin discapacidad. Por lo tanto, y con esta es mi última, mi última diapositiva, creo. A la hora de investigar la influencia de, las, de la presencia de un hermano con discapacidad sobre sus hermanos sin discapacidad, deberíamos tener en cuenta los siguientes elementos. Primero. No deberíamos abordar el tema planteando como única variable eh, del estudio de la presencia o no discapacidad intelectual y esto es algo que sistemáticamente hemos hecho, yo el primero y que se ha hecho por muchos, en muchos estudios, que, es decir, cogíamos un grupo y decíamos hermanos con discapacidad frente a hermanos, eh, hermanos que tienen una un hermano con discapacidad frente a hermanos que no tienen hermano con discapacidad. Vamos a ver qué pasa y atribuíamos eh, eh, los resultados fuera los que fueran negativos o positivos al hecho de que la presencia de discapacidad o no, pero parece que a la luz de las investigaciones ya poblacionales con, con muestras más grandes, no deberíamos plantearlo así. Es decir, no debemos estudiar solo, cuando trabajemos en este tema, la variable de discapacidad intelectual presente o ausente. ¿Mm? Debíamos plantear las investigaciones con una visión neutra de la discapacidad intelectual. Eh, es una variable más, es decir, no podemos partir de la idea de que la, la discapacidad intelectual va a tener un efecto negativo o al contrario va a tener un, un efecto positivo sobre los hermanos. Es decir, es una variable que tenemos que estudiar, está ahí. Eh, y tenemos que tomarla en consideración igual que tomamos en consideración cualquier otra. ¿no? Eh, debemos desarrollar, desarrollar en la medida de lo posible investigaciones con muestras eh, numerosas, idealmente investigaciones poblacionales, tenemos datos pues, en el Instituto Nacional de Estadística que nos permitirían hacer investigaciones de este tipo eh, sobre el estado de salud y en el que podemos identificar los hermanos que tienen discapacidad y ver cómo es el estado de salud del resto de hermanos, que por ejemplo ese tipo de cosas podrían hacerse, no serían demasiado complejas. Eh, y tenemos que trabajar sobre muestras amplias, porque trabajar sobre grupos pequeños, como se ha hecho hasta ahora, los hermanos de una asociación, los hermanos eh, de una provincia, eh, o la identificación de hermanos que están en un centro educativo concreto, etcétera etc., lo que nos eh, aporta son resultados muy sesgados y muy poco extrapolables y muy poco fiables. Por lo tanto, hacer estudios de este tipo en poblaciones muy pequeñas nos resulta muy útil. Y una cosa que deberíamos empezar a trabajar y que yo creo que es fundamental y que, por ejemplo, a mí en lo personal es lo que más me interesa, eh, también, como os decía, como, como no, por cuestiones personales, es trabajar en estudios longitudinales. Es decir, porque es muy probable que la influencia de los hermanos con discapacidad intelectual sea muy diferente a lo largo del tiempo. Es decir, no es lo mismo la influencia que puede tener tu hermano sobre ti cuando tú eres un niño y eh, en la situación de tu familia es más o menos compleja o más o menos estable, que cuando eres un adolescente en ¿no? que a lo mejor la influencia de tu hermano sobre tu vida es muy pequeña porque tus padres eh, toman toda la responsabilidad sobre, sobre el cuidado de tu hermano, que cuando eres, por ejemplo, un adulto como soy yo, que ahora ya soy eh, tutor de mi hermano y esa influencia que tiene mi hermano sobre mí va a ser muy diferente a la que era cuando yo tenía 15 años. por ejemplo. ¿no? Entonces debiéramos empezar a trabajar en este tipo de estudios que nos permitan tener una visión amplia y a lo largo del tiempo de cuál es la influencia real de la presencia de un hermano con discapacidad en la vida de los hermanos sin discapacidad intelectual. Y pues hasta aquí llego, no quiero pasarme de tiempo y muchas gracias a todos. Muchas gracias Javier. Eh, si hay tiempo al final, pues podríamos profundizar un poquito más ¿no? en, en otras eh, metodologías diferentes ¿no? a, a lo que es la comparación entre grupos, metodologías como las que tú estás eh, intentando pergeñar para tu tesis doctoral sobre este tema. Y recordar también en cualquier caso que tú te has centrado en estudios que se suelen centrar en hermanos, eh, digamos ya de una cierta edad, o sea, niños, adolescentes, adultos, pero que en la sesión primera de este ciclo de, de conferencias se presentaron también o presentamos varias, eh, varios trabajos de nuestro grupo de investigación, del equipo Traveritea, que están analizando eh, la interacción y la relación, y la digamos los efectos ¿no? eh, que sobre el desarrollo en los primeros meses de la vida eh, tiene la relación con hermanos. No es una vía de trabajo complementaria. Y a quienes no pudieron asistir a la sesión 1 del ciclo, pues yo les invito cordialmente a poder ver esa sesión en, el, en, la, en la web de, de plena inclusión. Gracias, Javier. Pasamos eh, directamente a la siguiente presentación. Carolina, hola. Eh, Carolina Jiménez fue primero también eh, alumna del, del máster eh, de Juan Plena Inclusión en la primera promoción, después ha sido profesora también en ese máster, eh, pero ella fundamentalmente es psicóloga y trabaja en la Fundación APROCOR. Así que, eh, confiando en que no tengamos ningún problema de conexión, Carolina, tienes la palabra. Hola, buenos días. Voy a compartir la presentación. Eh, un momento que me he ido al final. Ay, es un momento. Ay, perdón. Esto es una pequeña... el eh, Pequeño problema técnico, disculpadme, que es que he abierto. Voy a ver si lo consigo. Esto es lo que pasa con los, los nervios de directo no sé por qué se me abre, bueno, trabajo desde aquí eh, Bueno, yo sí que quiero agradecer eh, que tanto la Universidad Autónoma de Madrid como Pena Inclusive me haya invitado a, a participar en esta jornada como Javier he sufrido mucho porque es verdad que es muy difícil sintetizar eh, toda la información y todo el aprendizaje eh, que llevamos tantos años eh, desarrollando de cara a apoyar a personas con discapacidad, pero sí que agradezco porque eh, de vez en cuando necesitamos parar y, y, y poner sobre la mesa y, eh, qué es lo que estamos haciendo en relación a, al apoyo a las personas, eh, rescatando aquello que aprendimos en su día y que, y que continuamos aprendiendo. ¿no? Eh, sí que es importante, eh, por lo menos para mí, eh, trasladar e intentaros compartir en estos minutitos que tenemos eh, cómo eh, investigando y profundizando en temas relevantes sobre los que existe evidencia científica en mi caso ahora compartiré con vosotros la experiencia en relación al aprendizaje en relación a los procesos cognitivos eh, podemos trasladar ese conocimiento que adquirimos a nuestras prácticas profesionales y diarias ¿no? y, y en ese camino intentar eh, mejorar en la prestación de apoyos a las personas para las que trabajamos y sobre todo interta, intentar transformar pues, nuestros entornos en función de lo que las personas nos van demandando. Así que agradezco porque hemos tenido que hacer un ejercicio de síntesis y de reflexión, pero también de revisarnos si lo que pensábamos que estábamos haciendo realmente lo estábamos haciendo y, y cómo contarlo para para poderlo poner en palabras ¿no? y agradecer especialmente a Mercedes que fue mi tutora de trabajo fin de máster y quien me contactó para, para participar para aquí. Eh, como decía Mercedes, soy Carolina, trabajo en la Fundación Aprocor eh, en un equipo que es el equipo transversal de apoyo a planes personales. Este equipo tiene como objetivo fundamental acompañar a las personas con discapacidad para trazar eh, sus planes de vida. Y es acompañar desde la toma de decisiones en cualquier momento del ciclo vital y por supuesto también... En eh, la vejez, ¿no? Durante la vejez, que parece que pudiera parecer que es un momento de la vida en el que las personas bueno, pues, pues, eh, no pueden tomar decisiones, ¿no? Y un poco de ahí romper ese estereotipo. Hace diez años, eh, cuando participé en la primera edición del máster de, de la Universidad Autónoma de Plena Inclusión de Apoyos a Personas con Discapacidad Intelectual y sus familias, desde la Fundación Aprocoria teníamos una inquietud clara sobre eh, cómo era aquello de apoyar a las personas en proceso de envejecimiento. Nos ocurría que por, por nuestra historia como entidad, eh, en aquel momento teníamos... No teníamos muchas personas en proceso de envejecimiento, pero sí teníamos una horquilla muy amplia de personas con discapacidad que en su día se incorporaron eh, todas a la vez a, a un recurso que construyeron sus familias, que fue la Fundación Apropor, y que transitaban en esa edad entre los veintimuchos, eh, treinta y pocos años, eh, de manera que... Eh, empezamos a pensar que en un futuro no muy lejano, todas esas personas eh, que ahora estaban en esa franja de edad iban a necesitar eh, una serie de apoyos diferentes ¿no? y que también nos dimos cuenta de que nuestros centros y servicios en aquel momento estaban muy orientados pues, a otro tipo de apoyos, como podía ser pues, la orientación al empleo y demás. Pero no teníamos una idea muy clara de cómo podíamos apoyar a personas mayores en procesos de envejecimiento. Con este punto de partida eh, empieza el máster de, de la Universidad Autónoma y empezamos a, a, de repente, a recibir un bombardeo de información para nosotros muy importante. ¿no? Partimos... Eh, eh, eh, desde casi el principio eh, teníamos claro que el máster tenía que ir orientado a esto, ¿no? con lo cual partimos para este trabajo fin de máster de, de una premisa muy clara que tiene que ver con el envejecimiento de la población, de cómo las personas con discapacidad intelectual en paralelo a ese envejecimiento en general también iban envejeciendo y necesitábamos conocer cuáles eran los cambios que se producían en concreto en en los procesos cognitivos, que fue un módulo muy amplio y para mí en concreto muy novedoso y que me abrió eh, la luz a, a muchas cuestiones en relación a mi trabajo que tenía que ver con cómo esos cambios en, en, en relación a los procesos cognitivos hacían que las personas cambiaran y por lo tanto iban a eh, generarlos, generarlos la necesidad de, de, de producir cambios en nuestros centros y servicios. Partíamos de dos modelos eh, de de dos modelos teóricos el modelo de calidad de vida sobre el que no voy a, a profundizar porque creo que todos conocemos bien y partíamos del modelo eh, de análisis general del comportamiento y las capacidades este modelo lo que nos hace eh, entender es que con el paso de los años las estructuras biológicas eh, cambian por el propio uso, por el paso del tiempo, que de esos cambios en nuestras estructuras biológicas, en concreto a nivel cerebral, se producen una serie de cambios eh, que tienen que ver con los sistemas y procesos cognitivos y a su vez que esos cambios van a evidenciar eh, cambios en conductas, que para nosotros era lo relevante de cara a la investigación. Eh, poder tener eh, indicadores observables de cambios cognitivos que pudieran estar vinculados a la edad. Todo ello teniendo en cuenta, como siempre, que el entorno pues, eh, interfiere mucho... De y, de, y de, de, determina mucho cómo va a ser el envejecimiento de las personas con discapacidad puesto que eh, cuanto más enriquecido haya sido la vida de la persona se entiende que, que funciona el, el deterioro cognitivo o el declive eh, respecto a la edad pues probablemente eh, sea más lento ¿no? El trabajo fin de máster consistió en elaborar el un instrumento que facilitara a los profesionales de atención directa observar e identificar cambios eh, cognitivos asociados a la edad eh, ¿Por qué a profesionales de atención directa? Porque desde el principio, ahora lo tenemos claro y en su día también, eh, no hay nadie eh, más capacitado para observar cambios, sobre todo cambios tan sutiles en el funcionamiento y en el comportamiento de las personas como son los profesionales que están eh, en el día a día con ellas. ¿no? Los técnicos podemos luego intervenir de otra manera, pero son ellos quienes reciben las primeras señales de alarma. Eh, para la elaboración de, de esta eh, propuesta de herramienta, lo que hicimos fue revisar muchísima literatura relacionada con el deterioro cognitivo asociado a la edad, no solo de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, sino también en personas eh, sin discapacidad. Porque la realidad es que eh, cada persona envejece de una manera. Es verdad que hay personas con síndromes específicos que cursan eh, un un envejecimiento particular, sobre todo a nivel cognitivo, pero mucha parte de las personas con discapacidad a las que apoyamos van a envejecer de una manera bastante similar a las personas con desarrollo típico. Eh, hicimos también un trabajo bastante intenso de revisar los instrumentos que en aquel entonces eh, se estaban utilizando y eh, que, que estaban estandarizados para identificar eh, signos de deterioro cognitivo también en personas con discapacidad intelectual y en personas sin discapacidad. Y por último, hicimos una entrevista grabada a profesionales porque nos interesaba mucho saber que ellos, como grandes expertos en el acompañamiento a las personas con discapacidad, para ellos, cuáles eran esas señales que les hacían pensar que algo podía estar pasando o que algún cambio podía estar ocurriendo. Mira, el, al funcionamiento. De jornadas de estas virtuales por Zoom que estoy moderando Perdón, yo? ¿Te llamo ¿Ay? luego o por la tarde? Eh, voy a, no sé si puedo yo. Seguir. No, tranquila. Estamos oyendo, Mercedes, te estamos oyendo. Bueno, eh, y hay que me he ido un poco del hilo. Ah, eh, entonces hicimos esa entrevista y ellos nos ofrecieron una serie de indicadores. El proceso de construcción de los ítems pues fue como se detalla. Eh, en el siguiente gráfico se hizo una categorización en función de, de las funciones cognitivas en las que íbamos a, a intentar identificar indicadores conductuales, que fueron velocidad de procesamiento, función ejecutiva, atención, memoria, lenguaje, motivación y emoción. Y de ahí obtuvimos un cuestionario eh, eh, que constaba de eh, siete categorías y 49 ítems. Aquí podéis ver una parte de ese cuestionario. Una vez que se terminó la construcción del cuestionario, se pasó a un grupo de expertos bastante amplio eh, y lo que hacían era hablarnos sobre lo que para ellos tenía de relevancia tanto la categoría como el indicador. Este trabajo, como trabajo de fin de máster, concluyó aquí y a día de hoy es una herramienta que sigue pendiente de validar. Con lo cual, eh, no la estamos usando porque entendemos que no tiene los criterios de fiabilidad y de validez adecuados, pero sí que nos ha servido para tener una información muy clara que vamos a intentar eh, trasladar a nuestra práctica profesional. Diez años después, eh, ¿qué es lo que observamos? Pues lo que observamos eh, así de manera directa es que aquella intuición que, que ya teníamos en la que eh, nos dábamos cuenta de que en un breve espacio de tiempo, no muy largo, 10 años es poco, eh, íbamos a tener que apoyar a un número eh, grande o relativamente grande de personas con discapacidad que pudieran empezar a tener cambios cognitivos asociados a la edad, se ha cumplido. Si en 2011 apoyábamos a 71 personas mayores de 35 años, en 2021, nuestra realidad es que ya son 173 personas mayores de 35 años en las que estamos apoyando. Con lo cual, esa primera intuición de que algo teníamos que hacer para intentar pensar mmm, cómo podríamos apoyar a estas personas, pues bueno, se ha cumplido. Tenemos el 2,5%, o sea, el, el doble, más del doble de personas eh, que en aquel momento. ¿no? Por acotarlo así a datos numéricos, eh, simplemente esta es un poco la distribución, eh, casi 100 personas están ahora mismo transitando entre la franja de edad de entre 35 y 45 años y tenemos ahí ya una, eh, un número bueno, bastante elevado, 51 personas, de personas que ya están en ese momento en el que necesitan eh, otro tipo de apoyos. ¿Por qué resalto los dos quesos más grandes? Porque... No siendo personas que ya están en un proceso de deterioro cognitivo como tal, sí que la evidencia científica nos demuestra que es a partir de los 35 años, sobre todo en personas con síndromes específicos tipo síndrome de Down, sobre las que ya tenemos que poner el foco, con lo cual nuestro foco de atención ahora mismo se centra sobre estas 170 y pico personas. Pero sin hablar tanto de números y centrándonos en las personas, una de las cosas que estamos intentando hacer es ver cómo podemos apoyar, en este caso a Pedro, para que eh, eh, encontrándose en el momento del ciclo vital en el que está, en el que probablemente ya no le apetece hacer pues, todo aquello que hacía antes de eh, vivir con unos horarios y eh, hacer una serie de trabajos pues muchas veces bastante rutinarios, cómo podemos acompañar a Pedro para que manteniendo el control de su vida él siga tomando sus decisiones y esta época de la vejez sea una época pues, feliz y, y, y disfrutona para él como debe ser ¿no? eh, en este modelo de, de planificación centrada en la persona eh, en Apropor llevamos justo también desde 2011 intentando ver cómo implantamos la metodología ¿no? eh, y una de las cuestiones en, durante estos años que siempre nos, nos asalta es por qué cuando acompañamos a veces a las personas a que cumplan sus metas pensando que lo estamos haciendo bien aún así no llegan a conseguirlas ¿no? entonces en esta constante reflexión que estamos siempre en relación a esto eh, se nos ocurrían y se nos, y se nos presentan tres tipos de, de situaciones que pensamos que pueden influir la primera de ellas es eh, puede ser que no estemos indagando bien con la persona, puede ser que ese proceso de preguntarte qué es lo que quieres a veces sea muy corto en el tiempo. ¿no? Yo eh, puedo llegar y preguntarte qué es lo que quieres hacer eh, y a ti te pillo por sorpresa. ¿no? ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que el proceso de indagación tiene que ser constante. Todos los días descubrimos algo nuevo de las personas y todos los días recibimos señales sobre qué cosas son importantes para ellas, pero nunca debemos perder el foco en que esa indagación tiene que ser día a día. Eh, la segunda de las cuestiones que se nos presentan es que no estamos generando las suficientes oportunidades para ellos. Muchas veces los entornos en los que prestamos apoyo eh, tienen como un margen de elección bastante limitado ¿no? Entonces, difícilmente podremos acompañar a las personas a plantearse metas que sean significativas para ellas si no estamos generando esas oportunidades y tenemos que reconocer que aunque trabajamos para mejorar y yo creo que cada vez lo hacemos mejor, muchas veces son nuestros propios entornos los que generan un envejecimiento precoz de las personas en el sentido de que son poco enriquecidos y a veces eso hace que, que el declive ocurra más rápido. Y por último eh, y en esta variable es en la que pongo el fixo, porque creo que es la que tiene más que ver con, con el tema y con la investigación que hicimos en el trabajo Fin de Máster, una de las cuestiones importantes es que muchas veces no estamos ajustando bien los apoyos a el funcionamiento de las personas. ¿no? Entonces, partiendo de estas premisas, nosotros desde... Desde también, en paralelo casi a la investigación del trabajo fin de máster, empezamos a desarrollar una herramienta informática que se llama 4P, que es una herramienta que lo que hace es eh, eh, recopilar todos los datos en relación a cuáles son las metas de las personas, donde además eh, lo que hacemos es enunciar una serie de acciones de apoyo que tienen que ver con cómo nosotros tenemos que hacer para que las personas cumplan esas metas. Y además, aparte de las metas, contempla un apartado que se llama Otras acciones que mejoran la calidad de vida, que hemos observado que es donde precisamente podemos poner el foco para atinar un poco más fino en esto del acompañamiento a las personas en función de sus cambios cognitivos asociados a la edad. ¿Cómo estamos intentando aplicar todo aquel conocimiento que, que adquirimos en el máster a nuestra práctica diaria? Pues hemos, lo, que estamos, lo que hacemos desde hace un tiempo, cada vez intentando hacerlo mejor, es intentar integrar todos aquellos indicadores conductuales que nos podían ayudar a detectar un cambio cognitivo en, eh, y reconvertirlo en acciones de apoyo en nuestra herramienta. Y como para muestra un botón, lo más fácil es que veáis un ejemplo. Este sería un ejemplo de un plan personal eh, de, de una persona a la que apoyamos en Apropos, en la que eh, ella se plantea pues, las metas que en ese momento quiere o aquellas cuestiones que quiere conseguir pero nosotros ya incluimos como acciones de apoyo aspectos que, tienen que, intent o sea, que intentan minimizar o contrarrestar lo los déficits que pueda estar sufriendo la persona, eh, eh, aplicándolos desde el entorno que es eh, el, el, el nuestro contexto más modificable. ¿no? Porque entendemos que cuando el declive ocurre, pues ocurre y lo que podemos hacer es apoyarlo, apo ajustar nuestros apoyos para intentar ralentizar en la medida de lo posible. Eh, otro de los documentos que, eh, aplicamos, o sea, que trabajamos y que manejamos para la persona eh, en este caso es un, un documento de patrones funcionales que utiliza el servicio de enfermería de la fundación y también ya contempla cuestiones que son relevantes y que tienen que ver con funciones y procesos cognitivos. Por ejemplo, realizar un diario de vida de esta persona, ¿no? rescatar aquellos acontecimientos vitales importantes del pasado, trabajar en la mejora y mantenimiento del, del entrenamiento cognitivo, en aspectos que tienen que ver con la comunicación, que sabemos y hay evidencia que cuando las personas y las estructuras empiezan a, a, a ese declive, pues son cuestiones en las que empezamos a fallar y otro de los documentos que trabajamos en relación a la persona tiene que ver con cómo eh, aumentamos sus relaciones, porque eh, pensamos que eh, la, eh, estar en relación con otras personas y tener experiencias significativas impacta de manera transversal en todas las funciones cognitivas, ¿no? cómo yo estoy, eh, cómo es mi estado emocional, ¿Cómo me siento más o menos motivado? ¿Cómo pongo en práctica recursos de comunicación? Entonces, es verdad que sabemos que las personas con discapacidad siempre han tenido entornos eh, muy empobrecidos. En personas con discapacidad intelectual que envejecen, además, su red natural de apoyo se va reduciendo cada vez más. Y para nosotros el foco, y estamos trabajando mucho en ello últimamente, es en poner en relación a la persona con personas de su entorno eh, con las que pueda compartir intereses y experiencias positivas. Eh, de manera así más global y como mm, eh, apoyo para hacernos una foto de eh, en qué momento estamos ahora, eh, sí que pensamos que es importante disponer además de registros que sean específicos. En concreto, nosotros en nuestro equipo trabajamos con un documento que lo que hemos hecho es volcar esos indicadores y ponerlos en relación a las personas. Cuando un profesional viene y nos habla sobre a fulanito le está ocurriendo algo que no se identifica o está empezando a tener conductas diferentes o está olvidando cosas que antes hacía lo que hacemos es hacer un pequeño screening con esta herramienta que, hemos, que, que rescatamos en su día, de manera que eh, cuando vemos que la, puntu, la persona puntúa ya bastante alto, eh, derivamos a recursos específicos eh, para que empiecen a, pues, a seguir un tratamiento, de, o sea, un, un, tratamiento, un seguimiento más especializado pues, con sus pruebas neurológicas y demás. Y aparte, lo que hacemos es con la información que nos reporta este, este eh, registro, intentamos obtener información de cara a, a intuir cómo debería ser nuestro estilo de apoyo en relación a las personas, teniendo en cuenta esta información. Por ejemplo, eh, si vemos cuál es el número de... Eh, el cuando, o sea, cuál es el proceso en el que un mayor número de personas puntúan alto probablemente podamos intuir cuál puede ser nuestro estilo de, de apoyo en relación a, a las personas con discapacidad que envejecen. ¿no? Eh, sabemos que la velocidad de procesamiento eh, empieza a descender, que las personas siguen un ritmo más lento, pues entonces podremos eh, plantearnos que una opción interesante sería ver cómo ofrecemos a las personas propuestas en su día a día que tengan más que ver con el ocio o con eh, realizar actividades en entornos mucho más naturales que no pues, los centros a los que solían acudir. ¿no? Si también tenemos en cuenta que el procesamiento de, eh, del lenguaje escrito empieza a fallar con la edad y las personas puntúan alto, tendremos que eh, plantearnos que a lo mejor es el momento de reestructurar eh, la señalética en nuestros centros ¿no? y, y ver de qué manera podemos eh, ofrecerles sistemas que les sirvan como eh, rescate de huella de memoria para, para ayudarles a, a, bueno, pues a funcionar mejor. O veremos si necesitamos aumentar las redes y demás. Y por último, eh, sí que es verdad que la pandemia nos ha enseñado también otras cosas y hemos puesto en práctica eh, cómo puede ser eh, factible y cómo de hecho lo es el apoyo comunitario en personas mayores con discapacidad, ¿no? Y a día de hoy, pues eh, la práctica totalidad de, de las personas de AproCor eh, transitan por sus barrios, comparten tiempo con personas mayores de su entorno y, y, y entendemos que que está siendo un reporte muy positivo para su calidad de vida. Por resumir un poco, eh, intentando ahondar en personalización en personas mayores con discapacidad, eh, tener en cuenta estas claves, respetar el ritmo eh, de, de, que, que nos demandan ¿no? a esta edad de la vida, seguir fomentando actividades para la conservación y el mantenimiento de funciones desde un plano muy natural, no terapéutico, se pueden eh, eh, eh, eh, mantener y, y trabajar funciones cognitivas en cualquier actividad eh, diaria a la que nos exponemos sabiendo un poco dónde poner el foco, eh, ampliar el mapa de relaciones y siempre teniendo en cuenta la participación y la contribución social. Y por último, para terminar... Eh, Así que me gustaría eh, cerrar diciendo que una de las mayores cosas y uno de los aprendizajes eh, más importantes eh, que extraemos de, de todos estos 10 años de trabajo es que no nos vale con tener una foto fija. No es suficiente evaluar un día eh, para tener datos eh, sobre la persona que vamos a guardar en una carpeta junto con el resto de informes. ¿no? Lo que hemos aprendido es que tenemos que incorporar en nuestra dinámica de trabajo sistemas que no, nos permitan recoger información de manera Fluida porque es una información cambiante y que determina de forma esencial la forma en la que prestamos apoyo a las personas. Lo que queremos es pasar de esa foto fija a ese eh, autorretrato en el que la persona día a día eh, nos demanda cuáles son los apoyos que, que quiere recibir. Lo siento, creo que me he pasado tres minutos, eh, pero bueno, sin más, eh, muchas gracias. Bueno, gracias Carolina. Eh, has hecho una ilustración preciosa de cómo se puede pasar de la investigación a la práctica y cómo la práctica se convierte en fuente también de la investigación y de la transformación permanente, que es justo lo que nos interesaba también visibilizar en esta, en esta sesión. Y tiene ahora la palabra eh, David Sánchez Rates, que también fue eh, estudiante en el máster eh, y que ahora nos va a presentar pues, una foto fija que es importante sobre la situación de la asistencia personal porque también eh, eh, la acumulación de datos que nos den estas fotos pues son guías eh, y puntos de partida fundamentales para poder transformar las, las cosas. Adelante, David, cuando tú quieras. Gracias, Mercedes. Buenos días a todas. Muchas gracias por... Vamos a ver esto cómo va. Muchas gracias por invitarme. Se ve bien, ¿verdad? Muy bien, sí. Vale. Muchas gracias por la invitación. Voy a ir rápido porque hay eh, poco tiempo. Y eh, bueno, lo primero decir que, que eh, no estoy, no soy una persona especialista en asistencia personal y tampoco soy una persona especialista en, en investigación, así que, pero bueno, eh, eh, vengo a sumar un poco en calidad de profesional que ha trabajado pues durante 25 años con personas con discapacidad intelectual eh, o, de, o del desarrollo y eh, eh, que he pasado un poco por todos, por varios recursos, servicios, sobre todo por atención directa, gestión. Y bueno, también eh, he participado últimamente en dos estudios eh, relacionados con la asistencia personal, uno que hicimos con, en 2018 eh, con la UAM, en el que estaban Mercedes, eh, Mercedes Berinchón, Javier Muñoz, Amalia eh, y yo, eh, un estudio para la Comunidad de Madrid y eh, posteriormente he participado con Javier Muñoz en un estudio que se presentará seguramente el próximo 9 y 10 de diciembre en el Seminario de Asistencia Personal. Eh, también que trataba de dar una foto fija de lo que era la asistencia personal, su implantación en, en España. Entonces, un poco desde esta participación es desde donde os voy, pues voy a os voy a hablar. Eh, no voy a meterme mucho en los estudios, eh, porque ya digo que sobre todo el de plena inclusión se, se va a presentar eh, próximamente, pero sí me gustaría sacar como tres ideas que me parecen relevantes. Bueno, los detalles de la investigación, eh, lo que hay que saber simplemente es que contaba con una revisión y una búsqueda bibliográfica sobre asistencia personal en España y de personas con con discapacidad intelectual. Y bueno, eh, han, lo único interesante, eh, digamos, con respecto a esto es que han participado todos los agentes implicados, personas que reciben asistencia personal, familiares, expertos, responsables de asistencia personal de, de plena inclusión. Como definición, eh, podemos decir que hay un, una definición, sí hay consenso en la definición de lo que es asistencia personal, ¿no? Pero eh, la idea principal que tenemos que tener es que la vida independiente es el objetivo y la asistencia personal es la herramienta, la herramienta para alcanzarla. Todo esto independiente de las necesidades de, de apoyo de la persona. Una herramienta muy potente si, si nos permite llegar a, a la vida independiente, ¿no? Y con respecto a legislación, simplemente decir que a partir de 2003, que es donde aparece por primera vez en el artículo 9 eh, la idea de asistencia personal, a lo largo de estos años eh, se ha ido legislando un poco para, para regularla. Pero bueno, digamos que a partir de desde 2006 eh, la asistencia personal podría ser efectiva. Paralelamente también la convención, que tan, tan nombrada y tan, tan incumplida siempre, <ríe> viene también a... Viene también un poco a servir de motor un poco para, para el desarrollo de la asistencia personal. Estos son los datos de asistencia personal en España de personas beneficiarias, eh, y aquí vamos entrando ya un poco en materia, de personas beneficia beneficiarias de la prestación de asistencia personal en España. Eh, como veis, el total en 2021 es de 8.036 personas. Hay mucha desigualdad entre entre comunidades autónomas. Y el dato aquí más interesante es eh, Castilla y León y el País Vasco, que son las que, las que tienen un desarrollo de la asistencia personal eh, más sólido. Luego... luego... Luego veremos por qué, por qué pasa esto, porque es, es muy interesante. Con respecto a discapacidad intelectual, eh, nos ha costado muchísimo encontrar datos y es que prácticamente no hay, porque aquí estamos hablando de eh, beneficiarios de asistencia personal en todas las discapacidades, como veis son las fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, pero con, con, para personas con discapacidad intelectual prácticamente no, no tenemos datos. De, de eh, los responsables de asistencia personal de plena inclusión, de los 15 consultados, eh, solo cuatro eh, nos decían que conocían personas con discapacidad intelectual que eran beneficiarias de la prestación de asistencia personal. Y solo dos de ellos, de estos cuatro, sabían darnos datos. En, en Castilla y León creo que eran 225 en 2019, si sí, y en Andalucía 13, 13 personas. Estamos, estamos hablando de personas beneficiarias de la prestación, no que reciben asistencia personal, porque eh, ¿qué pasa en los sitios donde, donde no se recibe la prestación? Pues que eh, las personas que quieren recibir asistencia personal lo hacen de, de modo privado. Eh, luego veremos también esto, lo que significa. Bueno, los resultados relevantes. Eh, bueno, El primer punto, eh, tenemos, eh, lo he ilustrado con, este, con estos dibujos de René Merino, porque bueno, tenemos eh, un objetivo que es eh, la vida independiente, tenemos una herramienta muy potente que es la asistencia personal, tenemos una legislación que desde 2006 eh, permite ponerla en marcha, sin embargo, la implantación de la asistencia personal en especial para personas con discapacidad eh, intelectual, es eh, muy pequeña, muy, muy bajita. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe al régimen de incompatibilidades. Debería ser el régimen de compatibilidades, pero en realidad de incompatibilidades. En estos sitios donde hemos visto eh, País Vasco... Y Castilla y León, donde hemos visto que la implantación de la asistencia personal es mayor, se debe a que existe una compatibilidad entre la prestación de asistencia personal y otros recursos, recursos eh, en especial recursos residenciales. Existe una, una... Bueno, primero decir que las incompatibilidades es eh, la mayor barrera para la implantación de la asistencia personal. Y luego... Eh, que cuanto menos compatible es la prestación de asistencia personal con otros recursos, pues en un territorio, pues menor es el, el desarrollo de la, asistencia, de la asistencia personal. Como decía, eh, hay personas que, que, que, que eh, sí se benefician de la asistencia personal, pero no a través de la prestación, sino de manera privada. ¿Qué pasa con esto? Pues que, que eh, lo que es un derecho, en principio, se convierte en algo elitista y deja, eh, deja de ser universal Y entonces en el colectivo genera muchas, muchas desigualdades. Todos los grupos que hemos consultado coinciden en que la financiación debería ser eh, totalmente pública o prácticamente pública, que, que es necesaria, necesario compatibilizar la, eh, la prestación de asistencia personal con otros recursos como residencia, centros de día, centros ocupacionales y que se debe hacer a través de entidades eh, gestoras. El siguiente punto mmm, candente, digamos, de, de nuestro estudio es el que tiene que ver con eh, la figura del asistente personal. Eh, en principio, eh, existen eh, existe tantos asistentes personales como personas, con lo cual empezamos bien, porque esto ya estamos hablando de un nivel de especialización bastante grande, ¿no? He utilizado el, este, este cuadro de Genovese porque representa todos los tipos de personas, pero eh, es verdad que el asistente personal o el asistente personal tiene que tener, tienen que tener en común eh, ciertas habilidades. En la bibliografía que hemos, que hemos recogido, eh, viene un resumen de las habilidades que se cree que debe tener el asistente personal. ¿no? Por, por un lado tenemos esto de la versatilidad de un asistente personal para cada persona, por otro lado las habilidades, os voy a leer, eh, las habilidades que, que se recogen en la bibliografía eh, de cómo debe ser el asistente personal, debe tener respeto, escucha activa, habilidades sociales y comunicativas, empatía, flexibilidad, polivalencia, orientación al cliente y al servicio, resolución de conflictos, paciencia, autocontrol, altas expectativas sobre las capacidades de la persona, asertividad, responsabilidad y honradez, conocimiento crítico de los modelos de intervención, comprensión completa de las redes de apoyo, entrevistador efectivo, con, bueno etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Además, debe tener flexibilidad horaria y no tener problemas para desplazarse de, de un sitio a otro. Además, el Consejo Territorial, que está pendiente, pendiente de regular la figura de asistente personal para el primer semestre de 2021, o sea, que ya no fue, no, no se ha regulado, eh, sí que, eh, bueno, eh, decía, consideraba que lo que más se acercaba al asistente personal era la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en domicilio. Con lo cual aquí vamos teniendo ya un caldo de cultivo, tenemos un nivel de exigencia sobre el asistente personal a nivel técnico bastante alto, a nivel de disponibilidad bastante alto y a nivel de cualificación profesional como que no cuadra mucho. ¿no? ¿Qué dicen los asistentes personales? Dicen que tienen que enfrentarse a un abanico de tareas muy amplia y que su labor es especialmente compleja. También dicen que tienen que tomar muchas decisiones técnicas en espacios inclusivos. Y entonces que eso lo hace muy, muy complejo. También dicen que hay, eh, que hay una dificultad para, para atender las demandas de la persona con discapacidad, de las familias y de las entidades gestoras, para cuadrarlo todo, todo eso un, un poco. Eh, y luego dicen que el colectivo está sometido a condiciones laborales precarias, que mientras eh, se están negociando, o sea, mientras se les está eh, pidiendo una capacitación técnica X los convenios se están eh, negociando como si fueran cuidadores. Y como veremos ahora, eh, la asistencia personal no tiene nada que ver con el cuidado. ¿Qué dicen las entidades gestoras y qué dicen las familias de, de todo esto? Pues dicen que existe una clara dificultad para encontrar asistentes personales con flexibilidad y disponibilidad horaria y especialmente en las zonas rurales y las familias dicen que es muy complejo eh, la complicidad que existe para seleccionar y para mantener los asistentes personales. Yo creo que es bastante obvio por qué. Y por último, el, el, el último punto eh, que quería abordar en, tiene que ver, bueno, he puesto esta ilustración de Oscar Marchal porque, eh, eh, porque voy a ser crítico con lo que se está haciendo, pero antes quería poner en valor... Todo esto también que se hace, este abandono al que estamos sometidos siempre el colectivo que nos hace, eh, nos hace tener que invertir eh, una cantidad de trabajo, hay que hacer un esfuerzo hercúleo para llegar a, a, a, a que los derechos que no son propios, eh, eh, eh, se cumplan, aterricen, aterricen y lo tengamos alrededor y siempre andamos inventando cosas para intentar llegar a eso que ya es un derecho reconocido, como puede ser la asistencia, la asistencia personal que desde 2006 ya mm, podría, estar, podría estar implantada en toda España. Leía hace poco a un responsable político que decía, eh, la asistencia personal es un término, una idea relativamente nueva, yo digo, relativamente nueva, será para él, porque para el que lleve 15 años en su casa esperando a tener una vida independiente, no sé, yo pienso en mí mismo hace 15 años, y eh, lo que he fracasado, lo que, los sueños que he perseguido, los éxitos que he tenido, eh, lo que ha pasado por mi familia, por mi vida, no sé, me parece 15 años, era otra persona completamente distinta, para el que lleve 15 años esperando, pues no sé, habla un poco de... Una falta, de, una falta de empatía para, para darle un poco de vida, un poquito de prisa a estas cosas. ¿no? Y digo que empiezo con esto porque desde las entidades y los profesionales, la familia, las personas con discapacidad siempre están ahí peleando por llegar, ¿no? por tender esos puentes para llegar a, a esos derechos. ¿no? Pero en ese camino eh, lo que pasa es que también hacemos cosas muy bien, pero también hacemos cosas... Eh, pues que no, que, que no nos salen tan bien. Entonces es necesario, en el, en el caso de la asistencia personal, es necesario eh, definir bien lo que es asistencia personal, porque una de las cosas que hemos detectado en, en los estudios es que estamos llamando, estamos haciendo cosas, las estamos llamando asistencia personal y en realidad no son asistencia personal, son otra cosa. Y deberíamos ser un poco puristas en esto, ¿no? porque la asistencia personal además está muy bien definida. ¿no? La asistencia personal no son tareas de cuidado, son actividades que siempre hay que hacerlas en un entorno inclusivo, nunca en un centro o en un servicio. La persona elige la actividad sin ningún tipo de restricción. O sea, hay tantas actividades como necesidades tiene la persona. La persona tiene que poder elegir a, a su asistente personal, pero además entre un abanico amplio de, de, de personas, no para encajar, porque estamos hablando de un trabajo muy sensible. Y luego los roles deben estar claramente definidos. Las personas con discapacidad intelectual elige y dirige, y el o la asistente personal respeta y apoya. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo apoyos individualizados y los estamos llamando asistencia personal. El apoyo individualizado es individual, pero no tiene por qué estar personalizado. Y la persona con discapacidad intelectual ni decide ni con quién, ni cómo, ni cuándo se presta el apoyo. Y otra, otra modalidad es eh, llamamos asistencia personal al apoyo personalizado. ¿Y, el, el, ¿y qué, está, qué pasa en los sitios donde estamos dando apoyo personalizado? Pues que la persona con discapacidad no suele elegir quién le acompaña de forma libre, sino que en realidad viene limitado, pues a lo mejor tiene dos personas para elegir, pero hay manzana, pero no tiene un abanico amplio, con lo cual eh, no puede elegir con total libertad. que la financiación Que hay mucha financiación privada y que por lo tanto no es universal. Y esto genera, como decía antes, desigualdades en el colectivo. Eh, que el rol del profesional está mediatizado, porque por esta precariedad que hemos hablado de los asistentes personales, lo que pasa es que no, eh, muchas veces hay gente que trabaja en un recurso, en un servicio, y luego por la tarde dedica unas horas a hacer asistencia personal. Entonces aquí el rol... Eh, Cambia radicalmente. Por un lado, tenemos este rol que, que se da en los centros ocupacionales, en los centros de día, que es totalmente eh, vertical. Y, y luego hay que pasar a un rol eh, mucho más horizontal o, o, o vertical, pero situándose el profesional por debajo. ¿no? Eh, entonces, esto genera mucha confusión en la persona con discapacidad, en, el, en, el, en las familias, en, en el profesional. Eh, suele ser un recurso dirigido por las familias. Y eh, en cualquier caso, como decía al principio de todo esto, eh, es un paso necesario y útil, que es, eh, es un puente hacia la asistencia personal, porque de esta manera se garantizan experiencias significativas, cosa que ahora en muchos casos y en muchos sitios pues no, pues no se está garantizando. Y voy a terminar eh, con la experiencia de Raúl, que es un amigo eh, que tiene discapacidad intelectual y que muchos eh, conoceréis. He estado con él hace poco y con su madre, con Concha, y Concha, bueno, me contaba, me contaba un par de cosas, bueno, Raúl ya hace un tiempo que entró en un proceso de vida independiente y para ello tuvo que abrazar uh, la idea de la asistencia personal y bueno, por un lado hablaba con Concha, hablaba con él y le vi muy bien, le vi muy empoderado, eh, él eh, recibe asistencia personal a través de Apropor. Eh, eh, yo os digo que le vi muy bien, le vi muy, muy empoderado, muy cambiado, hacía que no le veía un año y medio eh, entonces, hablaba con Conche y le preguntaba, como estaba preparando esta ponencia, le preguntaba que cómo había sido el proceso ¿no? de todo este proceso de cambio. Y ella me decía que una locura, que, que no se paraba a pensarlo mucho porque le pareció una locura. Raúl ha renunciado a su plaza en centro ocupacional, a su plaza residencial, eh, tiene un asistente personal eh, tres, veces, tres veces por semana, cuatro horas. Eh, pero eh, Concha decía que vivía esa renuncia a todo eso como una trinchera, como una trinchera ideológica, donde veía que, que, que, que estaban en el buen camino. ¿no? Me contaba una anécdota eh, para ilustrar y ya un poco para cerrar todo esto. Dice que estaban en, en el salón de su casa, eh, en la cocina de su casa, en una mesa muy grande que tienen. Raúl estaba trabajando en sus dibujos, ella estaba preparando la cocina y de repente Raúl dice, eh, mamá, ¿puedo ir a hacer pis? Y claro, dice Concha, y es que me quedé, me entró una rabia porque reconocía esa mochila institucional de tantos años, Raúl tiene casi 50 años, ese, eh, reconozco esa mochila institucional de una persona con 50 años que está en un proceso de vida independiente pedirme hacer piso y a la vez eh, estoy tan contenta de poder eh, ver ese ese cambio y de ver que hemos dejado atrás eh, todo eso y que ya estamos en un camino sin retorno. Así que nada, para cerrar, termino con una frase del todopoderoso Nobel de Literatura, José Saramago, que dice que siempre acabamos llegando a donde nos esperan. Gracias. Muchas gracias, David. Disculpas a todos los presentes por... Porque antes se me coló una, una llamada. Bueno, eh, entramos ya en la última presentación de la sesión. Eh, inicialmente, Javier Muñoz nos ha mostrado algunas debilidades de los estudios sobre, sobre hermanos, debilidades metodológicas. Cristina, perdón, Carolina nos ha mostrado la necesidad de eh, desarrollar instrumentos que mm, posibiliten esa transición desde las evidencias de investigación a las prácticas cotidianas. David ahora nos ha mostrado cómo una recogida sistemática de datos eh, pone de manifiesto asuntos que hay que seguir clarificando, investigando eh, y sobre todo nos ha puesto de manifiesto cómo se siguen incumpliendo eh, el derecho universal a, de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, las que recoge la Convención. Eh, en este sentido, la intervención de eh, Tatiana Urien y de José Miguel Fernández Dolz que la han preparado conjuntamente, la, la va a presentar Tatiana, profundiza con una mirada mmm, crítica, una mirada teórica crítica, en un aspecto fundamental precisamente del cumplimiento y de, de derechos y el respeto a, a, la, a lo que establece la, la convención. Eh, por tanto, Tatiana, cuando tú quieras nos cuentas. Hola. buenos días Mercedes, buenos días a todos y a todas. Yo lo primero de todo, pues como no, pues agradecer a, a Plena Inclusión y a la Universidad Autónoma de Madrid que nos hayan invitado a compartir en este espacio tan importante y tan querido para mí que es el marco del máster que, que hicimos, ¿no? un nombre larguísimo, pero bueno, máster de apoyos a personas con discapacidad y que es desde ahí, ¿no? desde donde ha salido pues, este trabajo que os voy a presentar ahora. No sé exactamente el tiempo que tengo porque no me gustaría dejar a alguien sin, a alguien sin, sin preguntar. Entonces, casi 20 minutos y pueden ser 18 mejor. Vale, intento hacer lo más breve posible. Bueno, primero de todo, eh, quiero también pedir disculpas a Mercedes y al Departamento de Comunicación porque cuando José Miguel y yo decidimos empezamos a hacer la presentación, pues dijimos, llevábamos mucho tiempo Pensando, a ver, pensando el nombre que le podríamos poner a lo que estábamos haciendo. ¿no? Y entonces ya teníamos el nombre puesto, pero no lo habíamos, nunca lo habíamos utilizado. Y dijimos, venga, pues va a ser aquí. Y entonces, eh, bueno, pues la presentación se llama Transformándonos hacia la dignidad, hacia una ecología ética. Y diréis, ¿no? ¿Qué es esto de una ecología ética? Bueno, pues es un poco lo que hemos intentado dar forma en estos años, ¿no? Que Decimos que es un modelo ético que parte de la premisa de que las personas somos en gran medida la situación en la que vivimos y en consecuencia el desarrollo efectivo de la dignidad plena implica ¿no? tomar conciencia de los procesos e interacciones generadores de diferencias sistémicas entre las personas producto de un funcionamiento psicológico al que no tenemos acceso inmediato pero que determina nuestro comportamiento y desarrollar estrategias capaces de revertir tales situaciones de exclusión moral que impiden que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sientan dignidad. He hecho un poco de spoiler y os he contado el final, vale, eh, pero ahora os voy a contar el principio. Esta presenta, esto que os vengo a contar, este modelo que os vengo a contar, nace eh, a partir de un trabajo de fin de máster que me dirigió José Miguel Fernández Tols, y que nos hemos permitido la licencia un poco filosófica, porque es verdad que esta investigación es de otro tipo, no es una investigación empírica, es una investigación que trenza un poco la filosofía y la psicología social. Entonces nos hemos atrevido a llamarle eh, ironía socrática. Como todos sabéis, Sócrates fue un filósofo que no dejó ningún texto escrito eh, y que lo que hacía era... Ir preguntando a las personas, ¿no? Les iba preguntando eh, hasta que las personas se iban dando cuenta de ciertas cosas. De hecho, se dieron. Eh, lo que hacía era fabricar seres pensantes. Y de hecho, pues bueno, le dieron la ficuta, ¿no? por esto. Y bueno, pues en esta primera etapa, que es lo que fue en mi TFM, eh, de lo que se trató, de lo que trató José Miguel, que hizo un poco, me hizo un poco de conejillo de Indias, fue de que me diese cuenta de que. La, de que la manera en la que yo tenía o la manera en la que en general tenemos de, de representar a las personas, de representarnos cognitivamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, es una manera que está basada en muchos prejuicios, en estereotipos negativos ¿no? y que eso determina nuestro comportamiento. Mi TCM se titulaba Transformándonos en desde el autorrespeto hacia la vida plena de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿vale? Y tuvo como, tuvo como objetivo ¿no? analizar las posibles, como os digo, desde esta, desde esta doble intención que yo no sabía, ¿no? que era que me diese cuenta eh, que lo que yo pensaba que estábamos haciendo, pues, o que estaba haciendo en realidad, lo que seguía estando y un poco lleno de prejuicios, analizar las posibilidades de dignidad plena de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en función del marco desde el que se les conceptualice. ¿no? Y tal y como hacía Sócrates, eh, Sócrates hacía ver a las personas qué había debajo de las cosas que hacían a través de preguntas. Y eh, mis dos Sócrates fueron, o mis tres, bueno, José Miguel Fernández II, por un lado, pero también, sobre todo, Ronaldo Orkin, con su libro La virtud soberana y Avisei Margalit con La sociedad decente. Ambos son dos filósofos de la dignidad muy muy importantes del siglo XX y eh, ellos a través de ellos yo me fui confrontando con me fui yo fui confrontando eh, lo que yo hacía en mi día a día y lo que yo veía en mi día a día en la relación con las personas con discapacidad con lo que decían estos dos señores sobre la dignidad que ninguno de los dos y esto es muy importante tenían nada que ver con la discapacidad intelectual. y Ellos son filósofos de la dignidad eh, de la sociedad en general. ¿De acuerdo? Y este, este proceso de ir confrontando con un cuaderno que yo iba escribiendo, las cosas que yo iba viendo y las cosas que iba sintiendo, se convirtió en un viaje para mí. ¿no? Entonces, en un viaje muy, muy importante y en un viaje muy que me removió mucho, que me incomodó mucho y que sentí muchas cosas. Y entonces yo presenté mi TFM como un cuaderno de viaje que se titulaba Hacia la vida plena, ¿no? aunque bueno, el título ya os he contado. Cuál es. Y este TFM tenía dos premisas básicas, que son dos premisas traídas de estos dos autores que os digo. ¿no? Uno es el, una operativi, operativizamos el concepto de dignidad, que para mí fue algo grandioso porque es verdad que la palabra dignidad es una palabra que culturalmente en Occidente tiene un peso enorme, es casi una palabra mágica, casi sagrada, pero si nos preguntasen cuál es la, el significado de dignidad, pues igual muy pocos de nosotros sabríamos responder. ¿no? Y eh, Ronald Dworkin tiene la grandeza de que él la ha operativizado, le ha dado significado. Y Ronald Dworkin dice que la palabra dignidad es un concepto complejo, muy complejo, que está a su vez compuesto de otros dos conceptos complejos, que son el autorrespeto y la responsabilidad especial. El autorrespeto es la actitud moral de sentirnos en igualdad al resto de las personas para poder llevar a cabo nuestro proyecto de vida, ¿vale? Y la responsabilidad especial significa que si cada uno de nosotros, mira, si cada uno de nosotros hacemos el ejercicio introspectivo de mirar hacia adentro y ver de qué vidas nos sentimos responsables, de en qué vidas creemos que podemos tener influencia, pues evidentemente podemos tener influencia en muchas vidas, pero como en la nuestra, ninguna, ¿no? Entonces. Partiendo de la premisa del concepto de dignidad de Ronald Working y de otra premisa muy importante, que es que cómo nos, conceptualiza, cómo nos conceptualizan los otros, pues nos determina, eh, realizamos el TCM. ¿no? Y otra cosa muy importante es que, que dicen estos autores es que la dignidad se construye en interacción, es decir, que nos, necesitamos de los otros para sentirnos dignos. Y también el hecho de que cómo nos conceptualizan los otros nos determina es algo muy difícil para nosotros en la cultura occidental, porque tendemos a pensar que, eh, que nosotros podemos, ¿no? que la, no, es la, no son las situaciones las que nos determinan, sino que hay una causalidad interna en nosotros mismos que nos, ayuda, que nos lleva a hacer las cosas sin necesidad del entorno. Eh, en este TFM eh, nos hablábamos ¿no? de que, en función de, del paradigma en el que se conceptualizan las personas, las personas tienen pues, unas posibilidades de dignidad u otras posibilidades de, de vida. ¿no? Entonces, en realidad, lo que, hacían, lo que quisimos expresar es que estamos, trans estamos transformándonos ¿no? de una manera de ver el mundo. Es una ética vertical que dice que unas personas tienen más valor que otras en función de ciertas características, ¿no? como en este caso, eh, puede ser, el, puede ser el, el funcionamiento intelectual a pensar que todas las personas tenemos los mismos derechos por el, mismo, por, el mero de ser, por el mero hecho de ser humanos. ¿Qué pasa? Que yo según fui haciendo este ejercicio que os contaba de ironía socrática, me fui dando cuenta que es cierto que sí, que es verdad que decimos que estamos haciendo este camino, ¿no? que estamos transitando de una ética vertical o de un paradigma funcional asistencialista. Un paradigma de derechos y los apoyos, pero que en realidad no estábamos transformándonos, ¿no? sino que estábamos pareciendo que estábamos haciendo, pero que es verdad que aunque, aunque estamos haciendo muchas cosas, en realidad en la profundidad no estábamos haciendo, no estábamos, con, no estábamos percibiendo o sintiendo que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tenían los mismos derechos que nosotros. Y porque yo, vamos, porque esa transformación requería un, otra manera de ver a las personas, ¿no? Un compromiso persona a persona. Y eh, fijaros qué, casual, qué cosa más curiosa, ¿no? Que mi TF me terminaba diciendo, parece que el viaje, lejos de acabar, no ha hecho nada más que comenzar. Claro, porque esto pasó el 1 de diciembre de 2014, que hoy es 30 de noviembre de 2021, han pasado siete años desde este día, ¿no? Y yo, sent... este TFM supuso para mí, es que tuve que escribir esto al final porque era como una llamada de atención de decir, esto tiene que continuar, tengo que entender qué me ha pasado, ¿no? Porque este viaje que he hecho, esta confrontación que he hecho con estos dos autores, eh, han removido algo en mí que... Y bueno, pues por suerte, ¿no? Gracias a... A José Miguel Fernández Tols, a la Universidad Autónoma de Madrid, a GAUDE, que es la asociación en la que trabajo, que me ha dado la oportunidad de poder seguir y a plena inclusión, pues el viaje continúa. Y el viaje continúa en una segunda etapa que podemos llamar, siguiendo con el método socrático, como mayótica, que es eh, ese proceso en el que, que Sócrates hacía con sus alumnos, en el que ellos mismos se van dando cuenta, van generando conocimiento. Es decir, una vez que ya han sabido. Que su, que su conocimiento previo estaba basado en prejuicios, eh, en, eh, van generando conocimiento a través de preguntas o a través de autores. ¿no? Y yo tuve la grandísima suerte pues, que pude contar con José Miguel Fernández Sols para hacer esta tarea. Y entonces pude ir a través de, un ejercicio, de ese ejercicio mayótico con él y con, con autores eh, pude ir pasando o entendiendo qué es lo que me había pasado. Fui pasando de la vivencia a la evidencia. ¿no? Eh, lo, primero que, lo primero que hicimos fue eh, publicar, ya de una manera con más evidencia científica, eh, mi TCM o una parte de mi TCM en siglo cero, con un... Vamos, el artículo se llama del reconocimiento legal al reconocimiento efectivo de la igualdad como un derecho de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, un proceso que nos interpela, ¿no? desde esa necesidad de que las cosas sean diferentes. Eh, también, pasando de la evidencia a la evidencia, nos no voy a contar, no os puedo contar, eh, no tengo tiempo, ¿no? pero ¿por qué plena inclusión está en un proceso de transformación? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado último de dignidad plena? ¿Qué implicaciones éticas y psicológicas tiene para las personas vivir o no en un marco de dignidad plena? ¿Cómo es nuestro funcionamiento psicológico cotidiano al que no tenemos acceso inmediato, pero que motiva nuestra conducta? Y repensando el rol de la persona de apoyo, nuevas competencias para un apoyo artesano generador de dignidad. Todas estas cosas, todos estos puntos, eran aspectos que yo había tocado en mi TFM y que eh, los había tocado desde la evidencia. Y lo primero que lo primero y más importante es que este proceso de pasar de una ética vertical a una ética horizontal, de un paradigma funcional existencialista a un paradigma de los derechos y apoyos, requiere en nosotros una transformación moral. ¿no? Es lo que me estaba pasando. Requiere eh, percibir, las, percibir a las personas de otra manera. Requiere sentir a las personas de otra manera y ver que aquellas, darte cuenta que aquello que considerabas que era correcto, pues igual ya no es tan correcto, ¿no? Algunos autores llaman a este proceso de egalization. egalization es el proceso este que os digo de dignificación, podríamos, de, in, de, incluir, de inclusión moral, de incluir dentro de tu ámbito de justicia a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, es decir, de sentir, de percibir que esas personas tienen exactamente los mismos derechos y les afectan las mismas normas morales que a ti, ¿no? Y este, este proceso es un proceso muy, muy complejo. Es un proceso muy complejo porque afecta de lleno pues a, a nuestras creencias básicas. vale Y es que nuestro funcionamiento... Y esto es muy importante que lo entendamos porque solemos tender a creer que simplemente por el hecho de que ya exista una convención de los derechos de las personas con discapacidad o que nuestros planes estratégicos, digamos que estamos eh, ya mmm, trabajando el paradigma de apoyos es cierto que no hay una, hay una relación no directa entre eh, las normas y cómo nos comportamos ¿no? porque eh, todos sabemos y todos hacemos cosas que, no que sabemos que no son correctas y eh, hasta ahora hemos tendido a, a creer que nuestro comportamiento moral, la manera en la que hacemos las cosas que consideramos correctas, se hace por un proceso, eh, por un proceso explícito de razonamiento. ¿no? Pero la realidad es que tiene mucho que ver con esos procesos que os decía, ¿no? eh, que están ahí implícitos en todos nosotros y que determinan nuestras conductas. Porque en realidad lo que, tenemos, lo que estamos haciendo cuando hablamos de que estamos avanzando hacia un paradigma de apoyos hacia la vida plena y hacia la vida digna de las personas con discapacidad, en este proceso de legalization, ¿no? de dignificación que podríamos decir, es un proceso de arriba abajo y de abajo arriba. Es un proceso en el que las personas de apoyo, eh, que hasta ahora nos hemos creído que éramos los expertos morales, que mm, teníamos un criterio moral, eh, que, nos permití, que éramos, teníamos un criterio moral experto que nos permitía valorar si las personas con discapacidad hacían las cosas de una manera correcta o no, ¿no? A, a nosotros ahora nos corresponde humildarnos y poner, a las personas con discapac poner el criterio moral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a nuestro nivel, vale de forma que las personas con, de, de forma que las personas con discapacidad intelectual o desarrollo eh, Tengan, la misma, tengan un potencial de influencia para, sobre su vida y nosotros consideremos que su criterio es igualmente correcto al nuestro su criterio moral para ello debemos hacer un ejercicio importante de imaginación moral la imaginación moral es un proceso muy complejo de desarrollo moral en el que nosotros tenemos que pensar eh, tenemos que pararnos y pensar ¿esto qué es? esa manera que tenemos de entender a las personas y de sentir a las personas eh, es como debe ser conforme a dignidad y derechos y sobre todo está, está en consonancia con su criterio moral, con lo que él quiere para su vida. Y significa algo muy importante que es pasar ¿no? de una psicología del déficit a una psicología de la liberación a una psicología que apoye la liberación de la vida, la liberación del criterio moral de las personas con discapacidad. Y esto significa, como decía antes Javier, ¿no? eh, traspasar la discapacidad porque la discapacidad es un estilo de relación ¿no? y percibir nuestra mutua humanidad. Y una de las claves, uno de los secretos de esta fórmula, de este modelo ético que nosotros queremos presentar eh, dice no es ética, es vida, ¿no? porque la ética a la que nosotros nos referimos, de lo que nosotros queremos, estamos hablando, no es tanto de una ética, eh, no es tanto de una ética gestionada ¿no? por una serie de personas expertas que deciden sobre lo que está bien, lo, sobre la vida de las personas o sobre, eh, en función de unos criterios que en general ninguno de nosotros eh, utilizamos para nuestra vida, sino que por el contrario de lo que se trata, ¿no? Es de tratar de que las personas, de apoyar a las personas para que puedan resolver ellos los conflictos que, se, que les ocurren en su vida, como el resto de las personas. ¿no? Nosotros proponemos que la vida cotidiana de todos nosotros se convierta en estándar ético. Es decir, qué pasa en la vida de cada de las demás personas. Y es que la, en la que la manera en la que concibamos el criterio moral de las personas con discapacidad eh, es muy importante, porque si puede ser que, las, que lo consideremos como un caso con problema moral para mí, ¿no? una situación con problema moral para mí, donde el dilema se me presenta a mí, o donde haya una situación que la persona está viviendo que genera una serie de problemas a la persona y que nosotros tenemos que apoyar, ¿no? por eso hablamos de ecología ética. ¿Y cómo seguimos? Pues seguimos desde luego, intentando hacer, eh, proponemos, ¿no? queremos seguir haciendo ese ejercicio de imaginación moral, de transformación de esas categorías, que tenemos, esas categorías conceptuales que tenemos y que conforme a lo que debe ser, conforme a dignidad y derechos, eh, transformarán nuestra manera de entender a las personas ¿no? y tenemos que llegar a la acción ¿no? nos preocupa mucho esta, porque como decíamos al inicio ¿no? con las premisas de Dworkin eh, no hay dignidad sin responsabilidad sin sentido de responsabilidad y entonces eh, nuestro reto en adelante es ver cómo, ver cómo qué tecnología social podemos eh, implementar o podemos proponer de manera que se generen cada vez más y más oportunidades de responsabilidad para las personas y de qué manera también podemos apoyar el sentido de responsabilidad de las personas, porque como decía, no hay dignidad sin sentido de responsabilidad. El impacto. Bueno, pues en CAUDE ha tenido este modelo un impacto enorme. ¿no? Tenemos cuatro grupos de transformación de creencias con esta metodología que os cuento. no eh, Socrática, un poco así para entendernos ahora rápido. Eh, hacemos bastantes formaciones puntuales. Hemos construido nuestro propio modelo ético que se llama Transformándonos mi caverna de viaje. Eh, nuestro plan estratégico se basa en el modelo ético que os comento y la verdad es que estamos en un proceso, estamos dando la vuelta a la organización poniendo a las personas en el centro y la dignidad de las personas en el centro. También estamos, estoy con José Miguel Fernández sols intentando hacer una herramienta de evaluación del impacto del modelo, que bueno, próximamente eh, os pediré ayuda para que validéis el, el, la herramienta. Luego bueno, pues, La verdad es que estamos un poco asustados del de impacto que está teniendo en plena inclusión, ¿no? porque es cierto que bueno, bien, hemos acudido a bastantes congresos, hemos dado más de 150 horas de formación presencial y ahora mismo 4.000 y pico personas son, han hecho el curso de autoformación online 2020 y 2021 de ética para valientes y en, 2000, en octubre de 2021 hemos iniciado eh, un curso tutorizado de que es la segunda parte de ética para valientes en la que ya hay 200 personas ya, no 100 personas son las que la han, han hecho y nada pues he ido así muy corriendo creo que me he pasado cinco minutos pero muchas gracias muchas gracias a ti Tatiana por ajustarte Casi perfectamente al tiempo y por esta presentación tan estimulante y que nos hace pensar tanto. ¿no? Yo creo que el leitmotiv de este ciclo, ¿no? el de investigando nos transformamos, pues lo has eh, mostrado con absoluta claridad y te lo quiero agradecer también en nombre de todas las personas que hemos organizado este ciclo. Eh, Pedro, eh, ¿está en tu mano gestionar si hay tiempo para eh, responder alguna pregunta, para comentar algo más antes del cierre de la sesión? Pues la verdad es que tenemos poco tiempo, pero hay una mano levantada y no sé si, si es para hacer una pregunta, que es Macu Blanco. Perdona, no se me oye. oye? No sé si se me oye. ¿Se me sí, oye bien, Mercedes? Sí, Pedro, muy bien. Sí. Ah, vale, vale. Que hay una mano levantada únicamente, que es Macu Blanco. Y adelante con la pregunta, Macu. Pedro, no se te, no se te oye, perdona. No, tiene, tiene permiso Macu Blanco, pero no, no, no se conecta, no conecta el sonido. Dice Mercedes que no se me oye. Sí se te oye, Pedro. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, pues... No sé, eh, estamos sobre la hora. Si no hay un, una pregunta concreta, eh, Macu, pues eh, yo creo que... Que lo dejamos aquí. O sea, yo quería agradecer a, a los ponentes. Creo que ha sido muy buena sesión. Agradecer a Javier, a Carolina a David y a Tatiana por la presentación eh, que han hecho que yo creo que nos ha aportado muchas claves, eh, pues la situación cuatro líneas de investigación eh, pues bastante importantes que yo creo que a todos nos, nos aporta pues un camino ¿no? para avanzar y para transformarnos ¿no? antes de, de cerrar quería comentaros que el siguiente eh, seminario del ciclo será el, día, el próximo día 14 ¿vale? que va a ser en esta ocasión, por la tarde, va a ser de cuatro y media a seis horas eh, y también online, obviamente. Este seminario será sobre la aparentabilidad positiva, un recurso para el empoderamiento de las familias. Por tanto, eh, creemos que será de especial interés para familiares y profesionales de, del, ámbito de trabajo, eh, para, de, del ámbito de trabajo de las familias, aunque no solo. En esta ocasión... Este seminario va a ser eh, organizado por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid eh, como parte de, de, de sus Cafés de Innovación y por eso va a ser transmitido por la cuenta de YouTube en vez de, en vez de Zoom como, como estos otros. ¿vale? Entonces, a todos aquellos que os habéis inscrito en el ciclo, se os va a mandar un correo con el enlace de YouTube para que podáis participar y las personas que se inscriban al ciclo, aunque sean estos días, y aunque solo sea para un único seminario, también van a recibir este, este enlace. En todo caso, en la plataforma de, de la Fundación de la Universidad Autónoma, pues también tenéis el enlace, que es un enlace abierto y, y os podéis inscribir todos los que queráis. Así que, pues por último, os las gracias a todos los que habéis, con, habéis participado de esta sesión online desde España, desde fuera de España, y nos vemos el día 14. Hasta luego. Hasta luego.